Yeah, yeah, este es Locote19, es la sesión número uno BANDERA MUSIC Hoy les voy a contar la historia que pasé No ha sido nada fácil pero al fin lo logré Mamá me dijo si me caigo me levantaré Así lo seguiré haciendo así yo moriré Hoy vengo de la calle, quiero subir para arriba Donde la gente nada de mí diga No esperes que falle, sigo firme en la movida Bloqueando con los compas con la chida Hoy vengo de la calle, quiero subir para arriba Donde la gente nada de mí diga no esperes que falle Sigo firme en la movida loqueando con los compas con la chida Ya 19 años y mi único objetivo Expresar a la gente todo lo que siento y vivo Haciendo melodías para que el sueño siga vivo Todos los compas y la familia está de testigo Desde sus 8 años de la música Encantado de la vida loca Completamente enamorado Hay momentos que ha llorado Porque muchos lo han dejado Y los que están a su lado, Solo le siguen cuidando, boca seca y sin saliva, ojos chinos colorados, con la cannabis activa, se mantiene relajado. Toditos los problemas se los hace para un lado. Así es como la pasa, siempre firme cual soldado. Hoy vengo de la calle, quiero subir para arriba, donde la gente nada de mí diga. No esperes que falle. Sigo firme en la movida, locando con los compas con la chita. Hoy vengo de la calle.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 Cumpliendo con ese sueño de pequeño con empeño siempre poniéndole huevos a los conflictos yo les topo jamás retrocedo si es que quiero cumplir algo es porque quiero y porque puedo porque lo merezco si es que quieres mi apoyo hey compita te lo ofrezco fresco tomemos un tequila para las penas brindamos por esta bendita vida donde solo hayas penas quiero un poco de la buena me acompaña luna llena he sufrido mucho tal vez ahora pago mi condena Perdón a mi familia por no ser lo que quería Perdón por los problemas que les da la policía Hoy tengo el corazón congelado y el alma fría Un par de melodías y el perfume de María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 Con los compas, con la chida La historia que pasé Radicando de la casa Es el locote a en los controles Pantera Music Desde Hilo para el mundo La conecta con Pedregal Pantera Music